Eh, tengo que deciros y recomendaros, si me permitís, un consejo que hay tres variantes muy importantes que tenéis que tener en cuenta para que la recuperación sea, sea válida y sea buena. Eh, una es que la persona en los que esté afectada por el trastorno de la alimentaria, sea consciente de que tiene ese problema, o sea, quiera curarse y quiera iniciar ese tratamiento. Es muy importante. Como el segundo punto, os diría que el entorno más próximo a la persona que está enferma es vital. O sea, el acompañamiento, el seguimiento, la ayuda, que puede recibir de su entorno más próximo es, eh, diría, fundamental. Fundamental y además, cuanto más información tengáis a nivel de, de, de tratamientos para el trastorno de la república alimentaria, mucho mejor y mucho más ayuda podéis proporcionar. Y como tercer eh, punto, evidentemente y no menos importante, es eh, poneros en contacto con un centro especializado en temas de eh, TGAs. Sobre todo, centro especializado. Allí tendréis los profesionales que sabrán cómo tienen que tratar a vuestro hijo o a vuestra hija y sabrán además de qué forma y de qué, y de qué y cuáles son las vías incluso para ayudaros a vosotros. Pero no dudéis ni un lo más mínimo. El docente especializado tiene que existir. Y por último, como último consejo, deciros vosotros como cuidadores, como padres, como madres, que en esos momentos podéis estar sufriendo en esta situación. Pensad que sois muy importantes. Sois una parte muy importante del tratamiento y de la curación de vuestros hijos. Si vosotros no estáis con las pilas cargadas, si vosotros no estáis en una situación de motividad, en una situación en la que podéis tener ganas de luchar, no podréis ayudar. Por lo tanto, debéis cuidaros y debéis cuidaros muchísimo. Insisto, después de cuatro años y medio de tratamiento, después de cuatro años y medio de tratamiento intensivo y de implicación total y absoluta por parte de todo nuestro entorno, eh, dimos la luz al final del túnel. Es un largo recorrido, intenso, agotador, pero finalmente se requiera, llega la recompensa porque hay curación. No lo olvidéis, hay curación.